Dios les bendiga mis amados hermanos, soy la hermana Vicky Orejuela de Perú, Guaral. Quería contarles un pequeño testimonio que me pasó como hace cuatro días. Salí con mis familiares a un retiro porque me invitaron. Estuve haciendo deporte y me dañé el pie izquierdo. Mi pie estaba muy hinchado. Creo que era el tendón que se había afectado mucho y el dolor era intenso. Prendí la oración que está grabada del pastor Jeron Lee y oré con el pañuelo de poder que el pastor principal había orado. Y desde que hice la oración el dolor fue disminuyendo y el hinchazón también. Ahora, gracias a Dios, estoy completamente sana. Le doy toda la gloria a Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Muchas gracias, hermanos, por su atención. Dios le bendiga.